A alguien que te ama incondicionalmente. Entonces el maestro es alguien muy allegado a ellos. ¿Pero quién podría ser? ¿Quién? Bienvenido a Farándula TV. Si te gusta nuestro contenido, te invito a suscribirte, activar la campanita y comentar. A alguien que te ama incondicionalmente. Entonces el maestro es alguien muy allegado a Eos, pero ¿quién podría ser? ¿Quién? León piensa de quién podría ser la persona que le odia y la que le ama incondicionalmente. ¡Sale en camino! No quiero usar la fuerza contigo León, y ni intentes hacer algo porque te puedes arrepentir toda tu vida. ¿Escuchaste? La señorita Luna no te quiere volver a ver. El maestro podría ser el chofer de los de Sousa. Es el único que le cuida las espaldas a esa gente. ¡Basta, León! ¡Basta! Cálmate. ¡Te la verás conmigo! León piensa que Chuby es el que le odia... Porque es mano derecha de Eos Y Luz es la que le ama incondicionalmente Chuy Él puede ser Él es la mano derecha de Eos Él siempre está con él, siempre lo cuida Y sabe que Eos me odia con toda su alma está cerca Luz. Y ella es la persona que me ama incondicionalmente. León le confirma al tío Pedro de quién es la persona a quien le ama incondicionalmente y quién es la que le odia. Tío Pedro. ¿Ya sabes quién es el maestro o todavía no lo descubres? Creo saber quién es. Su nombre es Chuy. ¿Y quién es Chuy? El chofer y hombre de seguridad de los de Sousa. ¿El chofer? Sí. Está siempre presente en la vida de Eus. Y es el que me odia. Pero asimismo, mismo... ...en la vida de Luz, que me ama. Ya veo. En todo caso, tienes que cuidarte mucho, León. Es un poco difícil... Estando aquí adentro, tío. Habla con tu abogada. Dile todo lo que sabes sobre Chuy. Para que lo use a tu favor. ¿Por qué me hice todo esto, tío? ¿Por qué me ayuda? La vida me puso en tu camino para ayudarte a encontrar la verdad. ¿Y ¿Cuál es la verdad? La verdad que buscas. El tío Pedro le dice al león que solo la jirafa tiene que devolver el celular. Solo la jirafa tiene que devolver el celular. Solo la jirafa tiene que devolver el celular. Será un acertijo. Si te gusta nuestro contenido te invitamos a que te suscribas, active la campanita y comentes. ¿Qué tal te pareció la novela?